Estar con Hugo Amengual. Hugo es psicólogo, especialista en psicología clínica de adultos. Está colegiado en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Buenos Aires, en donde creo que estás ahora, ¿no? Creo que estás en Buenos Exactamente. Aires. Exactamente. Eh, es miembro de la Asociación para el Avance de la Ciencia y la Psicología, miembro de la División 12, eh, Sociedad de Psicología Clínica de la American Psychological Association en Estados Unidos miembro de la comunidad de intervención para trastornos de la conducta alimentaria, trastornos de la personalidad y trastornos emocionales de la Universidad de Valencia, en donde, en donde estoy yo ahora, en, en Valencia, en España. Miembro de la Asociación Argentina de Salud Mental y profesor adjunto de las universidades nacionales de La Plata y Universidad Nacional del Sur y ha participado en numerosos eh, congresos en Argentina y en el exterior. La verdad es que es un verdadero gusto tenerte hoy aquí, Hugo, porque... Tenemos por delante unos minutos para hablar de algo muy interesante como es la telepsicología, eh, que es la terapia ofrecida a través de, de Internet o ¿no? de la tecnología. Entonces, una primera pregunta que me gustaría hacerte, Hugo, es qué es, desde, desde tu definición, eso de la telepsicología. ¿Cómo lo definirías tú? La, la telepsicología, Fernando, se refiere a todos los instrumentos digitales mediante los cuales podemos establecer una comunicación aplicada al ámbito del comportamiento humano, en el sentido más amplio de la, de la palabra, no solamente en lo que se refiere a la clínica, sino al comportamiento en, en general. El, los medios que utiliza la telepsicología son las herramientas eh, eh, digitales de uso eh, común, como puede ser la videoconferencia, el mail, el chat, es decir, las, las distintas herramientas de internet, con el fin de actuar sobre el comportamiento humano. Es una disciplina que ha ido en un desarrollo vertiginoso eh, a partir de el, los comienzos de los 2000 y que va eh, cada vez eh, ampliando su, su campo de, de acción. Eh, esto va de la mano, digamos, la telepsicología va de la mano del de el resto de los productos digitales, ¿sí? como pueden ser las aplicaciones, ¿sí? que eh, permiten, a su vez, eh, complementar y ampliar la esfera de influencia de eh, la telepsicología. Durante un tiempo ha habido una cierta polémica respecto a eh, las diferencias, ventajas y desventajas con respecto a la terapia presencial. Eh, en realidad se tratan de dos modalidades terapéuticas diferentes pero complementarias y que ambas tienen los mismos niveles de eh, eficacia porque eh, han sido ya utilizadas a lo largo de eh, dos décadas y hemos visto que los resultados no son eh, diferentes. Lo que es eh, diferente es las poblaciones a las cuales se puede aplicar este recurso, es decir, eh, no toda eh, ocasión es adecuada para practicar una, una terapia online, pero eh, sí en gran cantidad de, de, de situaciones eh, se la puede aplicar. Totalmente de acuerdo, Hugo. Y desde tu, experi desde tu experiencia como psicólogo clínico, eh, ¿cuáles eh, crees que son los eh, trastornos o los problemas psicológicos más susceptibles de ser tratados por esta vía de terapia online? Sí, sí. Um... Prácticamente, eh, digamos, es más, este, eh, digamos, más fácil definir lo que no puede ser aún abordado en forma de terapia online que lo, las problemáticas, porque las problemáticas son sumamente amplias eh, y prácticamente eh, lo que, para hacer alguna eh, similitud, el. Eh, Casi podríamos usar el, el mismo criterio cuando decimos que una persona no puede, hacer, no puede ser asistida en forma ambulatoria en un consultorio y requiere de un programa, de un servicio o, o, o, o de una comunidad para ser atendido. Es prácticamente el mismo criterio que podríamos aplicar en internet, en la terapia online. Eh, aquellas personas que tienen un grado de perturbación, tal que no pueden manejar una tecnología, aquellas personas que tienen una ruptura con la, con la realidad profunda, eh, no son eh, susceptibles, digamos, no son eh, personas adecuadas para este tipo de terapia, lo que son los problemas más comunes de la salud mental ligadas a la ansiedad, ligadas a la depresión. Aún problemáticas más psicosociales, como los problemas de la adicción, son perfectamente atendibles dentro de esta modalidad terapéutica. Eh, lógicamente, como existe en la práctica presencial, no quiere decir que esta eh, terapia eh, tenga que ser eh, aplicada en exclusividad. Es decir, todos sabemos eh, que cada vez más, que los abordajes interdisciplinarios eh, son necesarios y esto no queda excluido, digamos, de la práctica en la terapia online. Se requiere el trabajo interdisciplinario. El, el uso de la tecnología en, en los profesionales de la salud mental requieren que cada vez tengan una mayor formación tecnológica, es decir, eh, el, esta suerte de, de, de, de mix que tienen que tener las formaciones profesionales entre los conocimientos estrictamente psicológicos de la disciplina, pero también una sólida formación tecnológica que le permita usar estos recursos maravillosos que van apareciendo y que pueden ser utilizados eh, en forma creativa, en forma eh, muy útil en el desarrollo de un proceso asistencial que realmente la tecnología está integrada en nuestra sociedad, entonces tiene sentido el, el tratar de utilizarla para las cosas que se hacen en la sociedad de manera habitual, como es el tratamiento psicológico. Y desde tu perspectiva, ¿hay alguna diferencia entre la efectividad de la terapia presencial y la efectividad de la terapia online? No, no, yo no, no, no he visto eh, diferencias. Eh, sí, eh, digamos yo en mi te doy un ejemplo en mi práctica profesional eh, trabajo eh, prácticamente en un, en un blend de eh, psicoterapia presencial con psicoterapia eh, online, eh, lo cual eh, ha permitido eh, superar eh, muchos problemas eh, problemas que tienen que ver a veces con cosas muy siquiera triviales como pueden ser los problemas de tránsito los problemas que puede tener una mamá para eh, dejar a su hijito eh, durante un tiempo para ir a una consulta, eh, las la personas que cada vez son más las que viajan por cuestiones laborales, entonces esto permite eh, el, el, el intercalar la, lo presencial con lo, lo online, eh, ver qué modificaciones hay y realmente no existen modificaciones en cuanto a la, a la eficacia. Nosotros desde, desde Calma al Mar eh, tenemos ahora pacientes pues, de un montón de países y gracias a eso pues mantenemos también una continuidad en la atención y es gracias precisamente a la terapia online, ¿no? a poder ofrecer pues, este tipo de terapias. Fíjate que yo estaba un poco preocupado por algún tipo de terapia. Antes tú eh, abriste el abanico a, a cualquier tipo de terapia. A mí la única que me preocupaba era la terapia de pareja. Porque, claro, a, a nivel de webcam, por ejemplo, es un poco más complicado que se vean bien las dos personas y que haya una interacción buena a través de la webcam. ¿no? E incluso la terapia de, de pareja estamos consiguiendo resultados muy buenos desde hace ya varios años Utilizando, eh, utilizando como método la, la terapia online. Es gente que está, a lo mejor, en, en otros países de Europa e incluso en Latinoamérica y se presta mucho a esto, ¿no? Y, y si habláramos de, de frecuencia y de duración, desde tu perspectiva y tu experiencia clínica, ¿qué frecuencia y qué duración darías a las, a las sesiones de terapia online? Indudablemente, ha habido una suerte de eh, alineamiento en algunos sistemas teóricos, en algunas prácticas terapéuticas que han resultado de más fácil articulación con la tecnología y con otras disciplinas que otras corrientes eh, psicológicas. La terapia eh, de tipo cognitiva, tipo cognitivo-conductual, eh, no es eh, prerrogativa ni es eh, madre de la terapia online y mucho menos, sí es cierto de que ese eh, modelo teórico eh, es quizás el más usado o uno de los más usados en la, en la terapia online y eso marca una modalidad de los abordajes, ¿no? es decir, eh, dado que es una, un, una terapia que trabaja en base a objetivos, una terapia que tiene un sesgo de, de practicidad o de concretud bastante importante eh, que ha nacido eh, a la luz de las antiguamente llamadas terapias breves o planificadas, es decir, eh, tiene digamos una serie de, de, de prerrogativas que es eh, de uso de la mayoría de los eh, practicantes de la terapia online. Digo esto porque eso marca un poco la, los tiempos de duración y las frecuencias, ¿no? es decir, generalmente los terapeutas usamos más o menos el mismo patrón, el mismo encuadre que en la terapia presencial, trabajando desde esta perspectiva eh, teórico-práctico de las de la terapias cognitivas cognituales. Entonces, en ese sentido, la frecuencia generalmente está marcada por una duración limitada en el tiempo, que puede variar obviamente de acuerdo a las problemáticas y demás, pero que, eh, que en, en, en lo que son los problemas eh, más comunes de consulta, ligados a la ansiedad y la depresión, estamos eh, trabajando eh, con los criterios mismos de la práctica terapéutica presencial. Por ende, nos estamos manejando con periodos 12, 15, 20 sesiones, más o menos, de, de tratamiento. Y en cuanto a la, a la regularidad, también usamos el, el, el mismo criterio, a veces... Eh, si estamos trabajando con, con pacientes que requieren algún tipo de eh, tareas e intercesiones, es decir, eh, que obviamente esa, esas TIs, esas tareas e intercesiones, nos marcan los espacios terapéuticos. Quizás la, la sesión a veces es de una semana para la siguiente y otra veces es, es un tiempo mayor, es de 15 días, eh, si se va manejando, pero digamos. En esto tampoco existe una gran diferencia con, con respecto a, la, a las terapias eh, presenciales. Lo que es interesante de recalcar de, la, de, de una de las ventajas de las terapias online es la accesibilidad del paciente al terapeuta, que en determinadas problemáticas es más que fundamental. Eh, cuando estamos hablando de trastornos alimentarios, eh, cuando hablamos de eh, situaciones de personas en, en, en riesgo, eh, personas eh, suicidas o con conductas autolesivas, cuando hablamos de adicciones, esta posibilidad de, de, de, de, del contacto a lo largo del día. Por eso hablaba hoy de las distintas herramientas que nos ofrece la Internet y que pueden ser desde un chat, desde un mail, de, desde eh, de distintas formas de comunicarnos que nos permite un, un, un, un, un, que el paciente tenga un acceso y que uno tenga un acceso al paciente prácticamente a lo largo del día. El, el paradigma de, de la práctica psicoterapéutica se va modificando a la luz de, de, la, de las eh, tecnologías. ¿no? Este... Interesante, se plantear. Y además de la terapia, de la terapia online, eh, me refiero a videoconferencias, Has sí. hablado en el chat, por ejemplo, has hablado de aplicaciones. Eh, ¿Cuáles son los recursos que crees más útiles para la terapia online, dentro de todas las opciones que podríamos tener de, de terapia online? Eh, en cuanto a, a aplicaciones, bueno, hay, hay digamos, muchas herramientas que, que usamos en la práctica presencial pueden ser perfectamente usados en, en, en, en, la, en la terapia online, que son todas las herramientas de exploración y, y, y monitoreo. Eh, no sé, por ejemplo, los cuestionarios de monorrasgos, es decir, eh, las e evaluaciones eh, de, de, de, de, de apreciación de la terapia por parte del, del paciente. Es decir, hay, hay una cantidad de, de, de elementos que los solemos usar en la terapia presencial y que bien pueden estar digitalizados e incorporarlos en la, en la terapia online como una herramienta de monitoreo continuo y es muy útil, obviamente. Me gusta esto que estás planteando, porque precisamente hace unos días le hacíamos en el canal una entrevista a un doctor experto mundial en trastornos del sueño, y él precisamente está apoyando mucho en el registro del sueño a través de, de este tipo de tecnología, a través de. De online, le sirve mucho a los pacientes que tienen problemas del sueño, como insomnio, por ejemplo, apnea, para mejorar la, esa la noche. Y Hugo, la, la última pregunta que me gustaría formularte tiene que ver con, con un correo electrónico que recibí esta mañana. Eh, es de una mujer de una, zona, eh, de una zona de España en donde me comentaba que tenía la ciudad más cercana la tenía bastante alejada de donde vive ella, está en una zona rural, un poco alejada. Tiene a su hijo de 10 años, que tiene problemas severos de comportamiento, es bastante agresivo, tiene pesadillas por la noche. Y, y me preguntaba en el correo electrónico que, bueno, me decía que le costaba mucho desplazarse a la ciudad más cercana para buscar tratamiento psicológico y me preguntaba si sería adecuado la consulta online para un niño de 10 años. Y esa situación me recordó a una consulta que iba en la misma línea de, de una mujer que nos solicitaba hace un año aproximadamente terapia para, para su padre. Su padre tenía alrededor de 80 años y buscaba asesoramiento psicológico porque su padre no acababa de superar el duelo del fallecimiento de su esposa, de la mujer de este señor. Quería preguntarte para finalizar la entrevista eh, ¿qué edades consideras que son mínimas o máximas para dar el visto bueno a, una terapia, a un tipo de terapia online? Eh, sí, en realidad con respecto eh, a, a, a las edades eh, están ligadas a, a las capacidades y, y, y a las situaciones de cada, de, de cada caso. Eh, en, una, en un niño que está eh, totalmente, eh, que es nativo digital, eh, es decir, sería este, absurdo eh, plantear la, la, la inconveniencia o la imposibilidad de que se relacione con una tecnología para, para comunicarse. ¿no? Este, eh, obviamente eh, acá están siempre las cuestiones éticas y, y, y, y de práctica profesional. Este, mediadas, pero eh, su están sujetas en el caso de los niños a, la misma, a, a los mismos criterios que lo, que lo presencial. Los padres son los responsables de elegir los profesionales de sus hijos y tienen que velar para que ese profesional sea el adecuado. y Por ende, estarán atentos y alertas qué es lo que va pasando con el tratamiento de su hijo. Pero, eh, digamos, no, no existe ningún impedimento para que un niño interactúe eh, a través de una pantalla con un terapeuta. Y, este, y, y de hecho, este, y acá venimos nuevamente a los recursos y por qué es importante la formación tecnológica del terapeuta. Porque es importante que el terapeuta utilice todos los recursos que tenemos a disposición en, en la internet y que pueda de pronto plantear una sesión de dibujo con, compartida con su paciente, en el caso de un niño, ¿eh? que, que pueda compartir un, un dibujo animado, un video, lo que fuera, y charlar acerca de él con una pantalla dividida, viendo el mismo video y van charlando. Y, es decir, eh, lo que la tecnología eh, tiene que mantener y preservar en nuestra profesión es el arte, es la creatividad. Es decir, la tecnología no nos puede, eh, digamos, eh, robotizar, no nos puede deshumanizar, eh, al contrario. Pero para que entonces usemos correctamente la tecnología, la tenemos que conocer y tiene que ser parte de nuestra formación como terapeutas. ¿no? Por eso es que estamos ahí al borde de, no digo de cambiar las los planes de estudio, las carreras, pero sí de ayornarlas, sí de decir, bueno, ¿hacia dónde va la práctica de la salud mental? Y la salud mental cada vez va más hacia el uso de la tecnología, ¿no? Entonces debemos capacitar a los profesionales para, para que la puedan usar correctamente, preservando esto tan, tan maravilloso que tiene la profesión, que además de, de la ayuda que intentamos brindar, es, como yo le digo a mis estudiantes, si eliges psicología, nunca te vas a aburrir. Yo hace, <ríe> hace 45 años que trabajo como psicólogo y, este, eh, y nunca me he aburrido ni creo que me voy a aburrir con la psicología, ¿no? porque tiene esta, eh, esta rasgo tan, este aspecto tan maravilloso, que es el de la novedad, que es el de eh, el de estar siempre con, con ante lo nuevo, ante lo que nos sorprende, ya sea desde escuchar la historia de alguien que nos viene a relatar su historia y más de una vez nos quedamos pasmados. Ah, ¿Cómo pasó esto? No? ¿Cómo fue esta vida? Este, hasta situaciones para resolver. Fíjate que ahora estamos trabajando un proyecto que tiene que ver con la telepsicología aplicada a los rescatistas. Los rescatistas son personas que andan por el mundo ayudando a otros y que eh, generalmente están expuestos a situaciones de mucho estrés y, este, y tienen, digamos, eh, la, la necesidad muchas veces de operar eh, rápidamente en, en, en situaciones. Eh, Imagínate, este, por ejemplo, esto que está pasando este, en Yokohama con el, el crucero que está detenido eh, por, el, por el tema del coronavirus, eh, de, todos estos cruceros tienen un personal de rescate. ¿sí? Bueno, es, es, esa persona está coordinando la emergencia en estos momentos. ¿Y cuántas veces una persona en esa situación eh, necesita poder conversar de algo que le ha pasado en el día? Eh, acá eh, hay, yo he trabajado con algunas personas que están... De, de, han trabajado de rescatistas ahí en, en el Mediterráneo con poblaciones que del mar, en el rescate de poblaciones que emigraban y, este, y, y son tareas sumamente estresantes eh, y que necesitan muchas veces esa consulta en forma directa, en forma inmediata, que no está sujeta, bueno, tienes cita el martes a las 5 de la tarde este, bueno ahí planteas tu necesidad y Entonces es un mismo, mismo idioma, ¿no? Porque claro, a lo mejor allá hay profesionales de la psicología, pero hablan un idioma que no es el, el suyo, ¿no? El de los rescatistas. Exacto, exacto. Y bueno, esto permite, por eso podemos pensar la telepsicología como una herramienta que permite trabajar en redes entre profesionales de distintos países, con distintas posibilidades idiomáticas, con, es decir, eh, es fantástico las, las posibilidades de de, de crecimiento y de desarrollo que hay en todo esto. Sí. Perfecto, Hugo. Pues hoy ha sido un, un verdadero placer charlar contigo de este tema tan de actualidad y tan necesario como es la psicología online y la terapia online. Un verdadero experto, un psicólogo clínico como el que nos conectamos desde Argentina, que estás ahí, al otro lado del Atlántico. Un gusto también poder hacer utilizar estas tecnologías para este tipo de entrevistas, que no podrían ser posibles si no fuera por, por esto de lo que estamos hablando, ¿no? el poder sentirte cerca, el poder charlar contigo de una manera tan, tan amena, te agradezco mucho tu, tu tiempo y, y esperamos poder contar contigo en alguna otra entrevista. Por supuesto, me he sentido muy cómodo conversando contigo, Fernando ha sido un gusto realmente conocerte, y para lo que gustes estoy a tu disposición, muchas gracias.